Hola, hola, buenas tardes. aquí estamos comentando un dios a la taberna Y hoy volvemos con Total War Warhammer Estamos comenzando la defensa de nuestro ritual del defensor Recordamos que en el último capítulo eh, conseguimos ya convocar el ritual Entonces ahora tenemos 20 turnos de defensa En los que tenemos que defender Casabar, Kemri y Numas de cualquier ejército que venga a sediarnos Ahora mismo tenemos estos tres ejércitos aquí Preparados para venir a por nosotros Nosotros estamos movilizando ya nuestras tropas Defenderemos Antoch Antes de... O al menos para causarles daños Antes de que lleguen a nosotros Casabar Trataremos de reclutar aquí un ejército Lo suficientemente tocho como para Con la guarnición Protegernos Y aparte pues bueno Bajaremos con el resto de ejércitos Hacia el sur Además Tenemos aquí a Imrik Que hemos conseguido reventar la ciudad de los elfos oscuros y bueno, estamos aquí a fin de turno a punto de... supongo que tomaremos esta por acabar con la amenaza alfa oscura aquí en el sur de Nagaron y así ya subimos hacia el norte y, y recuperamos o venimos con ese ejército como de apoyo al resto de la invasión bien, ahora ¿qué más nos queda? a ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿aquí qué ha pasado? Vale, esto nos da un poquito igual ¿Lo podemos re No, no tenemos dinero O sea, presupuesto cero Vale, ok, pasamos turno Espérate, ya hemos movido todo Del último turno recuerdo que sí Que ya está todo movido, lo máximo que se puede mover Efectivamente Vale, este ejército Nos lo traeremos aquí a Kenry Porque esto está cerquita, más cerca de llegar aquí Y con este trataremos De bajar hasta el sur para. Bueno, espérate. Este, este hombrecillo que me lleva se dedica a reclutar, coste de reclutamiento más barato, construcción. Vale, bueno, uno, ¿no? No. Voluntad draconiana. Vale, y los dragones. Entonces tenemos que llegar hasta aquí, hasta Casabar, para empoderarnos a reclutar dragones con este señor como unos locos. Vale, entonces. Vale, finalizamos turno para adelante y listo. A ver, a ver, a ver, a ver. Me, van a venir a asediarnos aquí a Antoch seguro estos tres ejércitos entonces todo lo que podamos defender, todo lo que, todas las bajas que podamos hacer, maravilloso nos van a ir perfecto probablemente estamparemos este ejército aquí en medio contra alguno de estos para ser capaces de crear tiempo y ganar turnos para reclutar aquí uh. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, Vale, son cuatro ejércitos, eh. Son cuatro ejércitos. una horda cerca de aquí, mi señor. Avanza llevando tras de sí a toda su civilización. Combátelos, intentan entrar en tus tierras. ¿Por qué? O sea, que se maten ahí contra los... Contra los... Vale, el dragón, la verdad es que me da un poquito igual. Vale, discípulo de Fénix. Uh... Vale, tiempo en recuperarse las heridas. Tres con el herbolista. Uh, vale, bonificación contra grandes. Vale, Vale, van a venir aquí a Kenry. Vamos a movilizar nosotros este ejército. Llegamos con. No llegamos, no puede ser. Vale, vamos a tratar de llegar. Con este, con este señor, sí que llegamos aquí a las fuentes de la vida eterna. Vale. ¿Qué podemos añadir aquí? Que hemos rey nada? ¿En Numas? Tampoco nada. Fuentes de la Vida Eterna. El paseo. Vale, ¿Podemos reclutar? Esta... No porque estamos en... Vale, vamos a quitar el movimiento de campaña. Vale, ¿Qué vamos a reclutar aquí? Es importante esta decisión. Es que ponernos, por ejemplo, a reclutar... Lanzavirote está súper bien porque nos da un montón de fuego de apoyo, pero claro... No tenemos... Relleno, línea... Cosas potentes para poder trabajar con eso. Vamos a reclutar... Bueno, tenemos un montón de pasta para reclutar. Vale, nos quedan 2000. Vale, vamos a reclutar línea y ya está. 3 de línea, vale, dos arcos... Y listo. Me sirve. Con eso es, es buen... Arranque para empezar. Vale, vamos a sacar... Más por supuesto incluso Llevamos, vale Vale, vamos a atacar la torre de las estrellas Y con eso sacamos pasta ¿No podemos en serio? Vale, bueno, sacamos un turno extra y ya está Aguantaremos un turno más Vale, aquí estamos defendiéndonos bastante bien Sí La pregunta es ¿Con este ejército podemos atacar aquí? y salir indemnes um, in no probablemente pero ¿no tenemos dinero? no es que es un ejército contra dos eh? esto es súper peligroso para nosotros en verdad súper peligroso para nosotros en verdad vale Lord of the vale vale vale vale, vale. Nos quedan 700 Está aquí la pirámide negra La pirámide negra está bien Porque tiene la guarnición al 4 O sea, 6 de la guardia del mar de Lozern Más todo esto Dos yelmos plateados Dos leones de blancos de gracia Cuatro de guardia del mar de lozern. Y esto, si no me equivoco, nos da un dragón, lugar y un mago Vale, o sea, esa guarnición es una locura Vale, sí, las hordas me dan un poquito igual Tal y como estamos Vale el problema va a ser... Espérate. No llega... Aquí no llegamos. Aquí no llegamos. No vamos a poder frenar esto a tiempo. Vale. Aquí podemos reclutar algún héroe. Probablemente no porque no tengamos dineros. Vale. Mal. Imrika allá abajo. uf. Vale. Ok. Movimientos establecidos. Todo el mundo ya ha movilizado. Así que con esto... Nos vamos a quedar... Oh, perfecto. Esto es tan positivo ya por el... Gracias a las plazas. Vale, me gusta. Ok. Cerramos este turno. Siguiente que tenemos aquí. Vale, esto ya hemos dicho que no nos interesa. Siguiente turno. Finalizar turno. Vale. A ver qué tal. Veamos qué ocurre. Rezando porque todo vaya bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Me molesta muchísimo que el hecho del cambio de turno, de... O sea, el cambio de terreno de tierra a mar te haga perder el turno. Que, ok, tiene sentido, pero... ¿Por qué? ¿Sabes? No le encuentro yo situación a eso. De... Asaltar unidades fallo crítico. Vale. O sea, vamos, se ha muerto. Se ha tropezado. Lo han pillado y lo han matado. Vale, caza muerte. Clanes... Clanes Caben. ¡Oh, Dios! Valiente asedio en vagar. Valiente, porque tenemos una cantidad de ejército aquí brutal. Pero ellos tienen tres ejércitos. Nosotros tenemos muralla. Vamos a ver cómo nos defendemos de esto. A ver qué tenemos. Un lanzavirotes. Seis unidades de caballería. Tenemos bastante. Yo creo que estamos bastante bien acomodados aquí, ¿no? Ellos tampoco tienen ninguna unidad.. Así, voladora ni nada por el estilo, así que es todo mm -hmm. Unidad cuerpo a cuerpo y ya está. Bueno, tienen los lanzapestes, garra... garrapultas, vale, ok. Pues nada, vamos a liberar la batalla. Uah, venga, duro. Va a ser de... Porque tenemos muralla, ¿no? Vale, vale, vale, vale, vale. Aguantando mis chicos en vagar. Todas las bajas que podamos hacer son buenas bajas. Son muy buenas bajas. Este es el ejército más grande que tenemos, ¿eh? El otro está. Es el que tenemos con los. Eh, con los maestros de la espada, pero el resto de ejércitos se están cocinando aún. No tenemos nada importante, a no ser que llegue Imric, estamos vendidos. Así que aguantaremos, o sea, va a ser la batalla decisiva, la batalla de vagar. Esto va a determinar el transcurso del ritual. Pero sin duda, lo tengo clarísimo. Menos mal que mejoramos las murallas, porque si no lo íbamos a tener muy feo. No, bien, bien, bien, ahora me alegro, ahora me alegro de haber tenido esos capítulos de, ok, vamos a centrarnos en la economía, vamos a mejorar todo. Es que, si hubiera juntado con el caos y lo hubiéramos pasado, fatal no. Lo siguiente. Vale, uy, ah, vale, ah, ha tenido ahí como un, un poquito de bug, dios. Vale, los caballeros de Lirion, es que no sé si sacarlos a pasear porque también para qué. ¿Son capaces de disparar? En serio me lo pregunto, ¿eh? ¿Desde aquí pueden disparar lejos? ¿Hasta sus unidades llegan? Sí, vale. Vamos a juntar a la gente por puertas. Vosotros aquí. Vale. Toda la gente que pueda subir a la muralla me sirve. Vamos a reorientar a la gente un poquito. Vale, vale, vale, vale. Ahí hay arcos, vale. La guardia del mar del Ocer la quiero toda de cara. Eso es. Vamos a dejar aquí gente fuera, lanceros normales. Exacto. Y la guardia del mar del 11 todas, todas con el arco. Perfecto. Vale, vale, eso es. Vale, ¿qué más? Vale, este señor lo vamos a dejar aquí en la puerta que dé buffo a todo el mundo. Y con esta... Vale, Guardia del Mar de Lothurn aquí... Vamos a reubicarla aquí en este costado... Vale, por tener un poquito más de... Espérate, vamos a bajar esta gente aquí... Vale, que tengamos arcos en las murallas, perfecto... Vale, vamos a... Vale, esto va a ser un grupo... Me gusta... Esto va a ser otro grupo... Me gusta... Esto de aquí completamente Va a ser otro grupo Esto va a ser otro grupo Luego vamos a tener aquí La zona digamos de más de Como de retaguardia Vale Esto, esto lo vamos a añadir aquí a, al grupo de la puerta Que tengamos aquí Gente con la que trabajar Vale Y esto ¿Dónde está esta gente? Uh, aquí abajo tú! Oh, vale Este, el, el grupo este de la puerta Vale Vale, vale, que tengo gente por ahí perdida Vale, vamos a hacer De todo esto un grupo Y de todo esto un grupo Vale, el grupo no lo vamos a meter aquí ¿El águila dónde está? Vale, el águila va a ser mi grupo 1 Con el águila me voy a cargar de las catapultas Perfecto, pues vamos a poner el águila aquí Vamos a ser listos y nos vamos a tirar al cuello de esta gente nada más empiece, vale. Uh, uh, uh, uh, uh. ¿Dónde viene ese rayo? Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, maravilloso. La lluvia de flechas es brutal. Venga, ¿dónde está mi Ávila? Ahí va viajando. Me gusta. Uf, se acercan a defenderla, ¿eh? Una carga y listo. Vale, vale, vale, vale. ¡Dios! ¿Cómo traspasas una muralla? Vale, vamos a esto aquí. Vale. ¿Esto es equipamiento de asedio? ¿Se considera? No Vale, vale Bueno, nos podemos defender fácil, ¿no? Uf A ver si podemos disparar ¡Eh, eh, eh! Y este señor aquí también Venga Venga, esos leones blancos Vale No puede ser que nos aserguen así fácil, chico Venga Vale, buena defensa, buena defensa Vale, vamos a estar aquí Vamos a ser listos, más listos que ellos Aquí se puede tirar rollo a bola? Aquí se puede lanzar rollo. Venga. Vamos a probarlo, ¿eh? No sé cómo ir a eso. Que es suelta! ¡Dios! Vale. Vale, vale, vale. Nos defendemos, nos defendemos, nos defendemos. defendemos. ¡Qu ¿Qué? Venga, venga, venga, venga, Vosotros Vale. Vale. Ok. Oye, nos estamos defendiendo bien. ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta, me me gusta, me gusta. Vale, vamos a subir aquí a apoyar. Vale, vale, vale, vale, oye, está perfecto Bien, vale, aquí hay uno de sus héroes Maravilloso, ahora bien Ok, esto aquí, oye, ¿dónde está mi águila? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para no entrar en combate? Vale, vamos a recuperar eso Recuperamos terreno, volvemos aquí, apoyamos un poquito Ya está Aquí vamos a necesitar un poco de apoyo Vale, vamos a venir con los lanceros Y vamos a subir en este costado con una de lanceros. Vale, vale, está bien, está bien, está bien. Vale, ok, ahora estamos aquí, esto sí. Vale, a ver, el noble. Estamos o no estamos. Espera pues, cuerpo, pues, venga, ahí. Vale Vale, vamos a volver a formar No puede ser que estemos perdiendo aquí Gente, porque sí Vale, vamos a mover a nuestro héroe aquí En este lado Este noble apoyar aquí Nos están colapsando muy fácil ¡Yus! Aquí, ¿qué ha pasado? Vale, bueno, nuestra águila está aquí repartiendo calor Vale, ¿podemos derribar gente hacia este costado? Vale, sí, sí, sí, sí. Vamos a acercarnos por aquí a dar apoyo. Tiene una buena carga, sí, no está bien. Rollo, el que entre por la puerta lo reventamos. Vale. Estamos teniendo problemitas aquí en el lado derecho, y eso no me mola nada. Vale, vamos a llevarnos a la gente para allá. Que todo el que baje de la muralla lo pillemos y lo reventemos. Vale, vamos a apoyar con esto aquí, vamos a apoyar con esto aquí. Ok. ¿Se aguanta? No, ¿por qué razón? Como un o sea... Bueno, supongo que la maraña de basura... Nos ha pasado por encima y ya está. Que no hay otra respuesta a eso. El de la asesora enfática, como que nos da un poco igual. Vale. Venga, al combate de nuevo. Al combate nuevo. Al combate nuevo. Al combate nuevo. Hijo mío, cruzate la muralla y dale escalar a esta gente. Vale. Es que mira, uf, la cantidad de es que skabens que hay en este lado. Rodríguez, tirar ahí, venga. Nah, no hay nada que hacer con eso. Brave and true, the King! Eh, ¿Somos capaces de defendernos o no? ¿No ¿Me podemos meterle a este señor? No. Oh, bueno. Pienso que nos hemos cargado por lo menos un ejército grande y eso está bien, me gusta. Venga, seguir ahí el colapso. Todas las unidades que puedan perder son buenas para nosotros. Aquí, reventarlo todo. Cambiar de munición y, y reventar ahí. Eso es, eso, eso, eso. ¿Qué ha pasado aquí? Venga, hombre. Ah, oh, no, Nos no, no han reventado las de lanzavirotes. ¿Qué queda? No, no podéis volver a combate ni en milagro. Ojo, vale, ahí han perdido muchas unidades ellos. Vale, no, nuestro héroe está hecho polvo Ya empiezan a huir muchas unidades Nada, nada, está difícil esto Nada, está imposible Vale, nah, no, nah, fuimos más oh, Derrota justa Te ha faltado poco Pero las superiores tácticas del enemigo Han acabado doblegando a tu ejército A ver Tres ejércitos Para uno nada más Uno más guarnición, ¿sabes? Bueno, han perdido 600, 400, 140... y Ellos están muy... Es claro, este era el último... Que ya era la última oleada de ratas... Que ya nos ha pasado por encima... Pero porque no teníamos nada más que hacer... Duro... Duro, duro que hayamos perdido tanto... Pero bueno... Sabíamos que iba a pasar... O sea, era un ejército de contención... Y todos los ejércitos son sacrificables ahora mismo... Lo importante es defenderse... De 3.000 hemos hecho que pierdan 1.200... ¿Sabes? ¿Sabes? Es que mira cómo se quedan las ratas Este es el único que se ha quedado Mejor dentro de lo que cabe Vale Ata Uy, ataque relámpago Ataque relámpago Impedirán que lleguen refuerzos a las facciones Participantes en el combate Vale Y no hay equipo Bueno, aquí tenemos muralla Vale, y este es el cuarto ejército Que quedaba por ahí en el aire Vale a ver si podemos defender Casabar y, y la zona norte. Kemri y Rumas. Yo creo que sí. Con los dos ejércitos que hay por ahí bando. Me ha dolido perder lo que hemos perdido. Pero pienso que está bien jugado. Pienso que está bien jugado. Hemos podido salvar bastante. O hemos podido hacerles bastante daño. Vale, ok. Esto es una puerta. Sí. Esto es otra puerta. Vale, vamos a hacerlo así. Esto es... Otra puerta. Y el águila. Vale, aún nos queda. El águila. Vamos a destinar una de estas de arcos aquí. Para golpear aquello. De hecho, esto lo vamos a dejar así aislada. Vale. Los yelmos plateados. Es que esto lo sacaba yo de aquí. Vale. No, al revés, mejor. Esta gente en la. Exacto. Esta gente aquí en la muralla para disparar aquello. Y esto es para ganar la, la torre. Vale, nos vamos a quedar esto. Y esto lo vamos a arriscar. Esto vamos a hacer que pase al 7. Esta puerta la veo menos importante. Y esto lo vamos a meter en el grupo 1 porque lo necesito. Vale, ahora bien. Go. Venga, el águila para allá. Ya tardamos. Vale. Oh, no tengo las estructuras. Es que esto necesito instant que empieza a disparar. Claro, claro. Venga, esos virotes ahí haciendo daño a punta pala. Claro. Venga. Esto lo podemos tirar aquí, sí. No. Bueno, da igual. Con el águila ya hemos hecho bastante trabajo. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, meten tanto dices? ¿Cómo meten tanto daño? Claro, es que contra eso no puedo contestar porque tienen veneno, tú. Porque tienen veneno. Vale. Cuerpo a cuerpo. Vale, vamos a desviar nuestro señor hacia allá. Y listo, vamos a acudir con esto hacia aquí vale, si esta gente ya no tiene vale, y vamos a traernos el águila a este lado de la puerta vale, vamos a ir movilizándonos con el grupo 6 aquí en este lado para ir dando caña en ese costado aquí esto se va a perder ¿no? pero bueno es que no, vale, para va nada Literalmente, ojo, la puerta la han reventado. Uy, uh, uh, uh, uh, uh, los inflateados, ¿dónde están? Venga, venga, venga, venga, vosotros aquí. El águila, venga, chica, que está costando, eh. Venga, vale, a ver si podemos tomar los ogros. Aquí más o menos se aguanta bien. Vale, si podemos hacer que pierdan su héroe, mejor que mejor. Venga, campeón. Que puedes. Pff, está, está difícil esto, eh. Vale, vale, vale, vale, vale. Venga. ¡Oh, no, no! No, nos han rodeado y nos han hecho trizas. Vale, ok, eso está esto es solucionado. Perfecto. Vale, vamos a sacar de aquí a esta gente. Vamos a seguir haciéndoles daño ahí con los arcos, pero bueno, poco más se puede hacer. Vale. Nuestro señor huye. Es eso, las guarniciones que arrasquen todo lo que puedan. Vale. ¿Qué nos queda aquí? Nada, esto es gente huyendo y ya está. Vale, que nos carguemos eso. Y es suficiente, nos damos por satisfechos. ¿Esta puerta qué tal está? Bien, esos leones blancos de gracia. Vale. Uh, la catapulta no la hemos reventado. Nos quedan los restos, básicamente, ¿no? Pero, jope. Cuidado, venga, uy. Ok, aquí quién se ha salvado. Vale, podemos volver a la batalla. A ver si podemos hacerle focus a su héroe. Una lluvia de flechas antes de morir. No me parece mala idea después de todo, ¿eh? Opa. Vale, ok, el águila que termine su trabajo que venga para acá. Vale. Vale, vale, vale, vale. bien, esos yermos plateados. Vale, vamos a jugar ahí con eso. Nada, ah, es que se los hace. Su, su héroe nos revienta al, a nuestras tropas. Sí, no somos capaces de, de matarlo, ¿eh? Es que eso, es un héroe nivel 40. Se nota un montón la diferencia y desbalancea muchísimo, muchísimo la balanza hacia su favor. Pff, se ha hecho lo que se ha podido, ¿no? Pero bueno. Y además sus ataques envenenados son de lo peorcito que podíamos encontrarnos. Venga, esa águila ahí fuerte. Las ratas ogro tienen que caer. Venga, ¿volvemos o qué? Vale. Venga, hacemos daño ahí. Aquí que está unido hasta el punto de caer. Ojo. Vale, vale, vale, vale. Yo creo que con la carga del águila me puedo reventar al Liru. Venga, venga, venga, venga, campeona. Vamos, a por ahí, a por ahí, por ahí con el carro, métalo. Eh, tía, has fallado. ¡Vaya! vica, que cae, que cae, que cae, que cae, dime que lo matas. Uh. No te puedo creer. ¡Ah! No huyas, tía. Venga. Oh. Han perdido el fuego. Vale, vale. Esos leones blancos tienen que reventarlos con las hachas. Venga, matadlo, matadlo, matadlo, matadlo, matadlo, matadlo, matadlo, matadlo, me hacéis feliz. Me hacéis feliz. Venga. ¿Hemos recuperado al águila? No. No te puedo creer. Una descarga. Vamos. Oh, no te creo. No te creo. No te creo, no te creo, no te creo, no te creo. Bueno, está bastante tocado. Hemos reventado gran parte del ejército. Está bien, 400 bajas. Solo, solo con la guarnición, ¿eh? Solo con la guarnición. Está bien porque hemos desgastado muchísimo, muchísimo los cuatro ejércitos. Pero muchísimo. Vale, vale, vale, vale. Está bien, es buena tesitura. Yo creo que... O sea, teniendo en cuenta todo el trabajo que hemos hecho con esta guarnición y con la otra guarnición... Con las guarniciones grandes... Somos capaces de reventar todo lo que venga. Fallo crítico, actividad aéreo hostil. Se ha suicidado. Vale. Vale. Muerto en combate, muerto en combate, muerto en combate. Vamos a arrasar esto. Autoresolución. Vale. 14 pérdidas. Perfecto. Y además. Eh, saqueamos. Vale, vamos a saquearlo. Vamos a sacar pasta y nos vamos de aquí. Y ya está, de... Oye, mira, me da igual. ¿Podemos reatacar? No hacer nada. Puedo tomar y ocupar, mismo me da. ¿Podemos reclutar aquí algo? No. Por aguantar el turno que tenemos que aguantar y luego marcharnos. Pero si todo va a costar tres turnos... Uy, un turno, eh... Un turno, todas estas que nos cuestan un turno, además el ejército de Imric, ganar caballería no le viene nada mal ahora mismo, ¿eh? Vale, pues vamos a sacar un par de yelmos plateados para Inric y nos movemos hacia el norte. Vale, ¿qué podemos sacar aquí? ¿Tú qué tienes, hijo mío? Tenaz rapidez, ojo escudo, armadura completa... Maestra la espada Vale, vamos a meter el ataque cuerpo a cuerpo Uh, tenemos dos subidas de nivel Perfecto Vale, y el próximo turno ya Nos mudaremos O, o, o pondremos rumbo ya Hacia la zona norte Vale, ¿qué más queremos aquí? Casa bar ¿qué tenemos? Dagar hecho polvo Antoch hecho polvo Ok Ok no, Casabar es inexpugnable. Si van a la pirámide negra, me da un poco igual. ¿Este señor qué tiene? Vamos a ver, que yo recuerde resistente. Proyectiles de cuerpo a cuerpo, vale. Vamos a ubicarnos en Kenry. Vamos a quitarnos esto y ponemos esto. Perfecto. ¿Qué le hace falta al ejército? ¿Qué puede? Haber? Bueno, aquí que podemos reclutar. Esa era la otra pregunta, en verdad. Vale, vamos a sacar guardia del mar de Océano con escudos, una, dos, hasta rellenar tres. Perfecto, pues tres son maravilloso. Además, aquí no podemos subir la muralla, aquí tampoco. Vale, no más. Esto está positivo. Vale. Con este señor podemos bajar hacia las tierras del sur. ¿Queremos bajar hacia las tierras del sur? A ver, lo que sí que queremos, seguro, es poder reclutar a esta gente. Uf, son muchos dragones, ¿eh? Y lo peor de todo, y lo peor de todo es que me gusta. Tres. Vale. Y más arcos para la muralla. Perfecto. Si conseguimos reclutar estos tres dragones antes de que lleguen estos ejércitos... Nos damos más que por satisfechos Además vamos a ir bajando con este señor de aquí Vale, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto perfecto. Vale, que si lo podemos meter aquí y, y apoyar el asedio, maravilloso Además, no más Vale, tecnologías, tenemos que algo que investigar más No Lástima, pero bueno Vale, en Kembre hay que hacer tiempo Necesitamos dos turnos más para que se complete esto Vale ¿Qué tenemos? Reparar esto no queremos Reparar esto no queremos tampoco Reparar Vale, es reparar o vagar o repagar todos Vale Vagar, tenía la guarnición normal solo What? ¿Y de dónde sale la águila en Vagar? Ah, no, Vagar no tenía águila. Antoch sí que tenía la águila. Vale, vale, vale, vale. Claro, eso sí. Vale, ok, pues nada, tal y como estamos, vamos a simular. Vemos dónde nos quedamos y cerramos el capítulo. 34 minutos de pura acción han sido, ¿eh? Porque hemos tenido ahí el batallón en Vagar, el batallón en Antoch. Y ahora veremos qué es lo que sucede. O cómo nos quedamos de cara al siguiente capítulo. Uf, ganitas, ¿eh? 18 turnos llevamos. O sea, 18 turnos nos quedan por aguantar. Para completar el ritual. Ya sabemos que los elfos oscuros no van a conseguir. Eh, completar el ritual. Porque la zona sur la tenemos conquistada nosotros. Entre Xotal y, y nosotros. Hemos reventado todo aquello. Y ya no hay posibilidad de que renazcan por ahí. O sea, que tendrían que pegar el viaje del norte a sur. Y no llegan. Uh, vale, vamos a simular esto Porque literalmente nos da igual Vale, se mueven Vale, nos en la pirámide de negra de Nagas. Tenemos nuestra maga Un dragón lunar Un montón, un montón De la guardia del mar de océano, Con escudo y yelmos plateados Tenemos que resistir contra esto Y vaya que si lo vamos a hacer Ok, pues veremos esto en el próximo capítulo Si habéis llegado hasta aquí Gracias por ver el capítulo Y lo de siempre, seguidnos en Twitter los dos, tanto aquí como a mí Que van a estar los dos en la descripción Que comentamos un poquito de todo También recordad, seguidnos en Twitch Estamos un poco desconectados Pero bueno, tratamos de sacar tiempo y hacer contenido Lo que se pueda Ahí en el canal Y por último, nada